Ocho. Somos 10 equipos, sí, faltan 13. 13 partidos. Pero está, faltan 13, faltan pero está todavía mucho. unos 4 juegos en la primera parte, que por cierto, el próximo domingo 23 se cumple la fecha límite para los, las transferencias de jugadores y los cambios que se pueden realizar de importados extranjeros. Así es, ojalá que el equipo pueda mejorar y tener unos mejores resultados, porque estamos en una posición sumamente peligrosa. No es ver. la última. <ríe> y entonces, en comparación a esto, no solamente el descenso, sino que la liga todavía no cuenta con un método para volver a ascender ¿verdad? Todavía no hay un método para eso. No, no entonces, hay. Eso, sería y ese, y eso, es lo, eso es lo complicado. más difícil. Eso es lo más difícil, que todavía no hay el método que nos permita, el proceso que nos permita volver a a, al equipo grande, pero yo bueno. Yo creo que la liga tiene que solucionar eso. Sí, porque tú no puedes, no, no desc veo, tú no puedes claro, descender si no tienes cómo ascender. No lo veo justo que sí se pueda descender y entonces no yo haya una manera de ascender mira, otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú me estás preguntando a mí. No al directivo de Atlético. A mí. Es que yo no tengo problema para responderte. La liga está tratando de sacar dos equipos. ¿Cuáles? Los dos equipos. Para quedarse con 8 No hay una intención de que sea San Francisco No hay una intención de que sea fulano Los dos equipos Se han puesto la, la, las reglas no Que se firmaron y todo Van a descender 2 Se van a quedar con 8 Primero no es conveniente Porque comenzamos con 12 Vamos con 10 Vamos a quedar con 8 Eso significa que la liga cada año va desmejorando Eso es lo primero Segundo el torneo, nueve meses, siete meses y ya vamos en seis meses. O sea, también por ahí hay reglamentaciones internacionales que nos prácticamente nos solicitan, nos piden que sea más tiempo. Es lo que dura más tiempo en, otro, en, otro, en otros países. Lo que tenemos que salirnos de ese sótano para poder salvarnos. Y ya, si se van dos, bueno, se vayan dos, pero que no seamos nosotros. Pero yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Si los equipos, aunque no estén bien dentro del... La parte técnica no, que tengan sí. espacio para mejorar y están cumpliendo con sus compromisos. No, eso no tiene que ser un problema para la liga. Ahora, cuando tengamos un torneo en la categoría B, en la segunda división, sí, porque entonces merece alguien de la segunda subir a primera. Y ahí es un ejercicio justo. Claro. Claro. claro. Pero ahora mismo no hay. No hay ahora. Se ve clara entonces esa intención. Aunque comienza la sub-18, el 29 de este mes. Y por ahí podríamos tener lo que sería una segunda división más adelante. Y ciudades que no tienen equipo que puedan aspirar por ahí, por ese torneo. Así, ojalá que así sea. Y un nombre de Aguas Rosa para una salud hermosa, nos vamos a hablar de grandes ligas. Recuerda usted que Aguas Rosa salía a Tenares, kilómetro uno aquí en San Francisco de Macorís, libre de cualquier elemento patógeno, libre de cualquier bacteria, sistema ósmosis. Y nuestro moderno botellón en policarbonato, Aguas Rosa para una salud hermosa hermosa el agua que toman los deportistas. Una muy mala noticia para el equipo de los angelinos de Anaheim. ¿Cuál? Es la salida de Mike Trout, su principal figura y principal figura del béisbol de grandes ligas. Tiene un estirón en la pantorrilla derecha y fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, pero al mismo tiempo indicaron que Trout se perderá entre 6 y 8 semanas desde... a partir de ahora, ¿verdad? De 6 a 8 semanas, eso viene siendo equivalente a un mes y medio que estará fuera mínimo. del equipo de sí, mínimo del equipo de los angelinos de Anaheim. Sabe que ellos están buscando competir, aunque no están compitiendo nada, en el <ríe> oeste, sí, en el oeste de la Liga Americana, están a siete juegos de la primera posición, pero debe ser una baja muy importante para ellos que buscan meterse ahí en la pelea, en esa división oeste de la Liga Americana. Sí. Ojalá que pueda también Juan Lagares, yo escribí algo sobre eso con la salida de Mike trout lamentablemente. Eh, nadie quiere que se lesione nadie pero Juan Lagares que ha sido si se quiere muy poco utilizado por Joe Maro el dirigente de Los Angelinos ha tomado unos 25 turnos en 10 partidos, eso es muy poco anoche solamente tomó un turno se ponchó eh, ese turno sí, y no está bateando bien 200 pero no puedes tú reclamarle a un joven que apenas está teniendo 25 turnos en un mes y medio, prácticamente dos meses Siento que merece más oportunidad, sobre todo por su experiencia. Él debe ganar ese puesto de ser el titular ahora, guante de oro en su récord. Y a ver si es verdad que puede hacer las cosas, tendrá darle su oportunidad. Así ojalá que pueda ganarse ese puesto ahí el dominicano Juan Agare. Tú sabes que tú mencionabas durante los titulares hace unos minutos. Otro no gire que se lanzó en la jornada de anoche en el béisbol de Grandes Ligas. Ya van una gran cantidad, apenas en menos de dos meses Junior de esta temporada y lo tenemos por ahí es uno con el Musgrove, que a propósito no ha vuelto jamás a hacer un pitch tan dominante uno, también ¿no? bueno, ese, ese es el ese es el, el que mejor lució perdón todos son no pero ese es el, el de más estatus esa es la, la expresión sí pero nada el no hit tiene mucho que ver con una temporada señores sin quitarles méritos donde yo no había visto tantos lesionados desde un, en un mes y medio hemos tenido tantos lesionados como posiblemente el año pasado en toda la temporada. Eso tiene que ver con el COVID, que cuando tienes el, el virus baja la lista de lesionados, eh, ahora la de contusión. Muchísima gente, por ejemplo, San Diego tiene siete jugadores fuera por COVID y lesión. Los Mets, con el caso de Kevin Pilar, que habían colocado a Conforto, a McNeil. Eh, tienen como cinco jugadores fuera también por lesiones. Y eso, los Yankees por el tema del virus y así sucesivamente demasiada gente. Entonces, ¿qué sucede? Esos lanzadores se inspiran, tienen buen, buen ritmo. Ese no había lanzado siete innings, pero tiró ayer nueve sin así permitir es. hit, solamente dos boletos. Así es, magistral. La pero, ¿viste de, una jugada que hizo James Candelario? Candelario? La vi en nuestra página. Jugada, no fue la jugada final esa, eh, para concluir el partido. No, no yo no vi el juego yo no lo vi pero vi la jugada en nuestra página Fiebre Deportiva de Instagram eh, un candelazo por tercera base sí, el tipo ahí candelazo. salvando ese, jue ese juego sí. sin que duele sí. que se rompa unos giros Obvio, no y con una cosa así pero bueno sí, sí, sí. eso es lo más lo más importante que se pudo lograr esta, esta hazaña y qué bueno que nosotros pudimos tener la oportunidad que no